Hola, soy Walter O'Margo y Cochea Villavicencio. Soy coordinador de las asignaturas generales de humanidades en la modalidad de distancia de la Universidad Continental.